¡Hey! Yo soy Jairo Fernández Quin2 y hoy os traigo un vídeo de 5 costumbres típicas que se celebran en la Navidad en España. ¡Vamos allá! Primera curiosidad. En España celebramos dos noches especiales durante la Navidad. Una es la noche del 24 de diciembre, llamada Nochebuena, y otra es la noche del 31 de diciembre, llamada Nochevieja. Nochebuena es especial porque es el día antes al nacimiento de, de Jesús. Y Nochevieja también es especial porque es la noche en la que hacemos balance de todo lo que nos ha sucedido durante el año y pedimos eh, los nuevos propósitos de Año Nuevo. Es decir, esas dos noches son las que celebramos en familia y disfrutamos de una cena larga y copiosa. Segundo, durante esta última noche del año en España es costumbre comer las, las uvas. Eh, se retransmiten desde la Puerta del Sol... Y se come una uva por cada campanada. Durante este acto, por cada uva que comemos, solemos pedir un deseo para que se nos cumpla en el, se nos cumpla en el siguiente año. Que hacer en YouTube. Que me haya morar mm, mm, eh, Convertir este vídeo. Que me toca la lotería. Ser muy feliz. Que me bajo en qué rodilla. Eh, disfrutar de toda mi familia. Que se acaben las pandemias. Mm, vivir sin preocupaciones. Mm, que gane el Atlético Mundial y la Eurocopa y ya está. ¡Feliz año! Oye, que estoy pensando yo que creo que lo he hecho mal porque los deseos no se pueden decir en voz alta porque si no, no se cumplen. Pero bueno, no pasa nada, que seguramente pueda cambiarlos de cara a que llegue final de año y se cumplan mm, formulándolos de maneras diferentes. Bueno. La tercera costumbre es, el primer día del año, después de estar de fiesta y celebrar el final del año anterior, es muy típico en España ir a desayunar chocolate con churros. Es algo tipiquísimo que este año, con el tema de la pandemia y demás, no se va a poder hacer. Pero no os preocupéis porque yo me he comprado una churrera. Cuarto, tradicionalmente en España los regalos los traen los Reyes Magos. Nada de Papá Noel ni de historias. Aunque bueno, también los traen ahora Papá Noel. Pero esto se da la noche del 5 de enero al 6. Y si ha sido un niño bueno, pues te pueden traer un dinosaurio como a mí. Mirad. Uy, que es aquí, ¿no? O si en cambio... O si en cambio ha sido un niño malo, pues te pueden traer carbón. Vale, esto para la gente que somos del norte no lo vemos tan malo porque al final como el frío que hace allá arriba, el carbón siempre viene bien para tener calorcito. Bueno, y quinta y última tradición típica de España durante las Navidades. Bien, se trata del dulce típico que tenemos en España para el Día de Reyes. Es el roscón de Reyes, que es una especie de bizcocho que puede ir relleno de nata, de crema, de chocolate o puede ir sin nada, simplemente lleva fruta escarchada y almendras y azúcar. Es un roscón muy particular. ¿Por qué? Porque dentro tiene varias sorpresas. Una de ellas es eh, una pequeña figurita que si te toca, eres el rey de la casa durante ese día. Y luego hay otra que sería el haba, una almendra, que si te toca, tienes que pagar el roscón del año siguiente o el de ese año. Depende ya de las normas que pongáis en cada casa, que se pongan en cada casa. Pero generalmente, el que encuentre el haba, paga el roscón. Y os preguntaréis, ¿cómo es ese dulce? Pues mirad. Yo ya lo he comprado, aunque no soy reyes todavía, a mí es uno de, de, de mis dulces favoritos, vamos. Habría ah, dado un poco de envidia. Mm. ¿Eh? Hostia. ¿Qué es esto? Mierda. Me ha tocado el, el bueno el, el aba. Mmm. Me mm. agarra piña, más con agua, pero bueno. Esto creo que. Uf. Creo que voy a esconderlo, no sé que se entere María José y me haga pagar el roscón. Nah, no pasa nada, como estoy solo Oye, pues al final me ha quedado un vídeo muy foodie, ¿no? No he hecho más que comer Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, os recuerdo Darle al like, compartirlo Y si os gusta el canal, suscribiros Y como siempre hago en mis últimos, en los finales de mis vídeos eh, Os voy a traer el regalo para el sorteo de 500 suscriptores Que trae este vídeo Que no es otro que... ¡Bum! Dance Movies, Dance Moves, que es eh, movimientos de baile. ¿En qué consiste? Es un juego de cartas que consiste en imitar el movimiento de baile que aparece en la carta. Es secuencial, es decir, es un juego bastante divertido, que lo vi hace tiempo, me llamó la atención y digo, bueno, pues mira, otro juego para el sorteo, ¿vale? Así que ya sabéis, cuando tenga 500 suscriptores, haré el sorteo global. Y... También eh, no quiero despedir el vídeo sin no antes recomendar un canal que he descubierto hasta hace poco y que ha sido también un poquitillo el canal que me ha inspirado a hacer este vídeo. Pues vi un vídeo en su canal de costumbres eh, de la Navidad que hacían en su país y he decidido hacer uno para España. Y ese canal no es otro que el de iRoxy. E iRoxy e es una youtuber eh, cubana. Que nos trae un montón de vídeos, tiene videoblogs, tiene fan art, tiene... Bueno, es un canal con, con algún tag, que también, que ya sabéis que a mí los tags me encantan y me ha llamado mucha atención. Así que os dejaré por aquí su canal, por si queréis visitarla y echarle una mano. Es un canal chiquitillo, de 315 suscriptores, pero claro, ya sabéis que en esto YouTube es muy difícil crecer y siempre me gusta recomendar gente que se lo merece. Y creo que esta muchacha se lo merece. Así que nada, chicos... Pasad un buen final de año y nos vemos aquí el año que viene, que ya sabéis, contenido todas las semanas. ¡Os quiero! ¡Bye!